Pues comenzamos. Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, comenzamos con, con la charla, conversación con Ernesto Rojo, que, como se ha explicado, lamentablemente no puede estar en persona eh, con nosotros, pero está, se conectará eh, de manera online. Eh, Comienzo con la presentación de Ernesto y luego daremos un espacio para preguntas y debates, ¿de acuerdo? Bueno, Ernesto Oroza es un diseñador indisciplinado, eh, se podría decir, como las propias eh, obras que investiga. En sus propias palabras, Ernesto eh, produce y distribuye modelos especulativos, investigaciones, a través de diversos métodos como publicaciones, exposiciones, prácticas colaborativas, documentales e incursiones poco ortodoxas en modelos más convencionales de arquitectura, diseño de interiores y objetos. Eh, Ernesto ha acuñado el concepto de desobediencia tecnológica y seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, sobre todo por los proyectos de, de arquitectura de la necesidad en, o rekindle. Formado como diseñador en La Habana, en Cuba, ha sido profesor en el Instituto Politécnico de Diseño de La Habana y es profesor, invitado recurrente, en eh, Les Ateliers de la Escuela Nacional Superior de Creación Industrial en París, Francia. es fundador, inspirador del concepto arquitecto espacio-provisional entre La Habana y Miami y editor y fundador de las publicaciones textos Moaré y Pablo. Su trabajo también se ha presentado en diversos países como Holanda, Estados Unidos, México, Francia o España, y entre sus libros se encuentran, eh, bueno, diré en francés un poco más caránico, pero notas sobre la mesa en la ver, Hugo en con Kisevic y Ricky Divi. Eh, hoy, en el marco del Deciding Fest, eh, ofrecerá una pequeña charla que ha por título Dentro de la Revolución de todos. Después de la charla, como os decía, tendremos eh, un turno de, de preguntas o debates con el público. ...para compartir comentarios o cuestiones. Eh, muchas gracias, Ernesto. Vale. No, gracias. gracias a ti. ¿Me escuchas? Sí, ve ya. Ok, bueno, quiero, quiero agradecer eh, a la invitación, quiero agradecer a Ángela, eh, a Laura, a María, por la posibilidad de, de participar en este evento, y especialmente a ti, porque sé que, bueno, por la, por la compañía, porque es algo que siempre había pensado que iba a pasar, que que en algún momento planeamos algo hace algunos años y no sé, tampoco ocurrió. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo hoy, así que te agradezco mucho y agradezco mucho la presentación que acabas de hacer, la introducción. Eh, voy a compartir la pantalla. Voy a empezar. ¿Se ve? Ok. Bueno, muchas gracias. Eh, esta charla resume tres fenómenos creativos de participación colectiva consolidados y sistematizados en Cuba en los últimos 20 años. Los tres fenómenos eh, con antecedentes en décadas y prácticas anteriores se conocen popularmente como paquete semanal, SNET y Rebolico. Los tres han sido incubados en un espacio doméstico y urbano que fue reformulado antes por otros fenómenos productivos vernáculos. Me refiero... Eh, como antecedentes específicamente a lo que he documentado y analizado como arquitecturas de la necesidad y desobediencia tecnológica. Presento una síntesis de ambos para que se comprenda el contexto de ideas, la tradición productiva y el tipo de hábitat donde se han generado los nuevos procesos digitales, que serán el tema central de esta presentación. Bueno, paso a esta parte, creo que presentaste lo que, lo que hago. Si alguien quiere tener los datos, eh, vivo en saint ahora, en Francia y y enseño en la escuela de diseño de acá, y edito la revista CIMUT. Es una revista de, dedicada a la investigación de diseño. Eh, la primera de estas prácticas extendidas, voy a, voy a introducir rápidamente arquitectura, necesidad y desobediencia tecnológica porque permiten entender un poco el contexto donde, donde se han desarrollado las tres primeras prácticas que vamos a comentar hoy. La primera de estas prácticas extendidas y estudiadas anteriormente se ha dado en el hábitat y espacio urbano. Se trata de transformaciones constructivas de la vivienda por parte de sus habitantes, para adaptarlas a las nuevas necesidades, el crecimiento de la familia y como única respuesta a la escasa producción de viviendas en las últimas seis décadas en Cuba. Estas transformaciones, aún en curso, permiten alojar en una vivienda familiar, unifamiliar, hasta cuatro generaciones de la misma familia. El término que he usado para nombrar estas complejas e interminables secuencias de adaptaciones es arquitectura de la necesidad. Con el uso del término me propongo que las construcciones se entiendan como diagramas edificados de las relaciones entre necesidades y recursos legales, económicos, intelectuales, tecnológicos y materiales. El segundo fenómeno engloba un conjunto de prácticas productivas consolidadas por las familias cubanas durante la crisis económica de los años 90. Estas formas productivas tienen su origen en prácticas iniciadas en los años 60 para reiniciar las fábricas paralizadas por las piezas de repuesto y por el éxodo a Estados Unidos y otros países de ingenieros y obreros calificados. Pero fue en los años 90 por la pérdida de los subsidios y del intercambio económico con la URSS y la Europa del Este cuando la población comenzó a realizar tareas que apuntaban a la sobrevivencia de la familia. Este periodo de producción familiar se ha extendido hasta hoy la reparación, el reuso y una suerte de reinvención tipológica son algunas de las prácticas sistematizadas y documentadas bajo la idea de la desobediencia tecnológica. En este término, la tecnología es comprendida como verdad incuestionable, como un epistema. Algo que es eh, común en, la, en, ambas, en ambos eh, eh, procesos o fenómenos productivos, arquitectura, necesidad y desobediencia tecnológica, es que se desarrollaron sobre una cultura material muy escandarizada. En el caso de la arquitectura, la arquitectura cubana republicana de los años 30 era una arquitectura que tenía cuatro metros de puntal y, y había secuencias de siete casas similares eh, en toda la cuadra y este fenómeno se produjo en muchas áreas, en muchas zonas de la ciudad. Entonces, en los años 90, cuando la crisis económica, si alguien aprendía a dividir una vivienda en dos partes, tres partes, cuatro partes, el know-how técnico, el conocimiento técnico, los contactos con los materiales, con los recursos tecnológicos, con los ingenieros, se facilitaba eh, muy rápidamente. Lo mismo ocurre con la cultura material de la crisis económica. Cuba había sostenido por muchos años unas relaciones de intercambio económico con la Unión Soviética y países eh, socialistas, eh, eh, estructurados bajo el CAME, lo que se llamaba el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Entonces, muchos de los envases, por ejemplo, que habían en Cuba se utilizaban en los dos lugares, en Cuba y en Bulgaria, por ejemplo. Y si enviábamos, podemos enviar dulce de naranja desde Cuba hacia Bulgaria y recibíamos eh, dulce de melocotón. O, re, o mandábamos ron desde Cuba y recibíamos vodka de Rusia, por ejemplo. En Cuba, en las casas, había muchos de estos envases acumulados y cuando llega la crisis económica, muchas personas utilizan estos envases para producir otros objetos, como es el caso de la lámpara que está en pantalla ahora. ¿no? Es decir, está producida con un envase de medicina que todo el mundo conocía. Entonces, si alguien aprendía cómo utilizar uno de estos objetos materias primas, automáticamente la idea se, se repartía, por, se, se divulgaba por, todo el, por toda la ciudad, por todo el país. Es un uso astuto del estándar o lo estandarizado funciona como un vector para eh, eh, amplificar y para divulgar prácticas populares. Esto es, hasta el día de hoy, parte de los procesos que hemos estado viviendo en la, en la, asociados a la asociación tecnológica. Es en el marco de esta experiencia productiva que incluye participación de todos los miembros de la familia en la producción, experiencias en prácticas colaborativas, comunitarias y vecinales, lógicas económicas y comunicativas, casi dialectales, para el intercambio de bienes y servicios, atajos hacia fuentes y recursos Muchas veces ilegales y el arribo continuo de conocimientos técnicos e informáticos que surgen en el paquete semanal SNET y Rebolico. Se trata de prácticas basadas en protocolos digitales para el intercambio y distribución de contenidos informáticos. Como veremos, los tres fenómenos son híbridos, pues se completan con operaciones de producción y distribución analógicas. Antes que nada, quiero mencionar este, a comentar sobre este libro, sobre estos dos libros. El primero fue publicado en el año 91 por el gobierno. Como una, como una solución del ejército para ayudar a la población a responder eh, a las necesidades apremiantes de ese momento. En el periodo de un año, los cubanos decidieron mandar a la misma editorial cientos de soluciones, miles de soluciones para resolver los problemas de la vida que ellos estaban desarrollando en sus propios contextos, usando los recursos locales y las tecnologías locales. El segundo libro es esa compilación. En un momento el ejército o, o las personas encargadas de este, de este gesto editorial decidieron compilar todo este material y ponerlo eh, en el segundo libro. El primer libro es una compilación, un, digamos, un pirateo del Estado a eh, revista Mecánica Popular y algunas publicaciones de América Latina. El segundo son soluciones directamente de la población enviadas a esta editorial para ser publicados después por ellos. Empiezo con el paquete. En el año 1980, si hay muchos antecedentes para el paquete, hay muchas investigaciones. Yo voy a ofrecer uno de los puntos de vista que está asociado a la investigación que estaba realizando sobre este fenómeno. Y eh, empieza mucho más atrás. Será como una fecha, una fecha que se están manejando para el inicio del paquete, que sería el 2007, 2000, 2006, 2007. Yo creo que el proceso empieza en, el, en los años 80. El Ministerio del Interior cubano, utilizando como pantalla la empresa Cimex, montó un operativo de inteligencia para adquirir en la ciudad norteamericana de Ocala, próximo hablando, una antena satelital parabólica de 7 metros de diámetro. Era la antena más grande del mercado en ese momento, dice un protagonista entrevistado para esta investigación. Las emisiones satelitales eran nuevas por aquellos años. Showtime, CNN, SNN, entre otros, recién ofrecían servicios de televisión satelital sin codificación. El embargo comercial norteamericano a la isla impedía la compra directa del artefacto receptor. El comprador, enviado por el gobierno cubano, afirmó estar radicado en calle Hueso, Florida. El vendedor empacó la superantena, que contaba con un rotor para orientarla, y la envió por camión a Miami. Desde allí, los cubanos la enviaron a Panamá, desde donde llegó a La Habana para ser instalada en el patio de una residencia del municipio de Playa en la capital. Los primeros intentos por obtener la señal satelital desde La Habana fallaron. El programa que venía con la antena necesitaba datos precisos. La persona que fungió como comprador llamó al proveedor y le dio las coordenadas de la residencia en La Habana para recibir de éste los grados exactos para orientar la antena, para evitar que la, publicación, la ubicación en Cuba quedara registrada en los documentos de la transacción comercial. El comprador le, dio, le dijo al vendedor que se había equivocado con la latitud, dándole de inmediato la latitud de Cayo Hueso, un territorio norteamericano muy cercano a La Habana. En las habitaciones de la casa donde se situó la antena, se instalaron más de, 20, más de 50 aparatos de, de video Betamax. Cada semana se grababan tres películas norteamericanas, en especial policíacos, cines de, terro, cine de terror, western, comedias, románticas, dramas, cine épico o histórico. Típico cine de género estadounidense o cine serie B. Los casetes se distribuían los viernes entre ministros y altos oficiales del gobierno para su entretenimiento el fin de semana. Incluso algunos técnicos extranjeros y personal diplomático radicado en La Habana se favorecieron de este servicio pirata. Estimulados por los beneficios y la facultad de las operaciones, la facilidad de las operaciones de pirateo y copia, CIMEX, una empresa estatal creó una empresa llamada Omnivideo Corporation, que fue registrada en Panamá con el objetivo de comercializar por toda América cine norteamericano. Se montó una estructura de producción que incluyó servicios de traducción y subtitulaje, clasificación de películas y documentales, fabricación, diseño e impresión de las cajas de cartón, a las que por pedido de Raúl Castro, su asistente personal Carlos Aldana, debía sumar en el reverso la sinopsis del material incluido. El operativo necesitaba de muchos choferes y mensajeros, personal técnico y operarios, para las distintas labores de producción. Este personal comenzó a transferir los contenidos a sus familiares y amigos. Los altos mandos eran conscientes del peligro de que, se, de que este contenido circulara abiertamente entre la población, por lo que controlaban a los operarios de video y los emisarios. Pero el derrame no se pudo contener, y sentó las bases para dos sistemas vernáculos de circulación de materiales audiovisuales, conocidos en los 80 y 90 como los bancos de video y el cable, un sistema de conexión por cable coaxial a escala de barrio de varios televisores a un solo reproductor de video. El costo del servicio osciló siempre entre 10 y 20 dólares al mes. Ninguna de estas prácticas estaba autorizada por el gobierno, pero se valían de los mismos recursos de este los choferes distribuidores que trabajaban por la jerarquía, la jerarquía militar y ministerial fueron los principales derrames del contenido audiovisual antes de llegar a su destino. Es decir, de alguna manera este es el antecedente eh, importante del paquete. Hay una gran compilación de materiales audiovisuales y un sistema de descarga a través de las antenas parabólicas. De, posteriormente las antenas parabólicas comenzaron a ser copiadas también por el Estado y por, lo, y por, los, eh, por las familias cubanas. Y eh, este proceso desemboca en lo que conocemos hoy como el paquete. Voy a explicar eh, rápidamente cuál es, cómo, cómo opera el paquete desde el punto de vista de un, de un usuario, desde el lado del consumidor. Eh, bueno, antes que nada les digo que el paquete es un disco de un terabyte que circula por Cuba cada semana, lleno de filmes norteamericanos y de, y de europeos en general, de todas partes. PDF, manuales, videoclips, eh, todo lo que se puede hoy circular online e eh, internet. Este, este contenido cambia eh, básicamente cada semana, hay muchas series, mucha, mucho material que tiene que ser eh, reemplazado y explicaré básicamente cómo la población hace uso de este, de este proceso que es completamente alegal, que es completamente vigilado por el Estado, pero no ha podido ser todavía interrumpido como proceso eh, por el Estado. Explicaré una de sus formas comunes de tal manera que quien lee o escucha sea el consumidor. Un individuo, el repartidor o paquetero, tras previo acuerdo contigo, llega a tu casa cada lunes, casi siempre los primeros días de la semana, cargando un disco de un terabyte de información. El individuo casi siempre en bicicleta y sin mucho diálogo contigo, deja el disco y se va. No lo verás hasta el próximo lunes. Tú, el receptor primero, conectas el disco a tu computadora, Al conectar al disco, seleccionas el contenido que te interesa y lo copias. Que puedes copiar? Series, filmes, novelas, documentales, reality show, todo en alta resolución, música en mp3, videoclips, humor gráfico, dibujos JPG, GIF animados, memes, cómics, cartoon, software, eh, apps, antivirus, juegos, cursos de idioma, revistas en formato PDF, anuncios de negocios locales y una versión offline del website Revolico que después voy a comentar. Los géneros son variados y cubren casi todas las necesidades de la familia. Cuando terminas de copiar, llamas por teléfono a alguien, no hablas, ambos cuelgan. Esta persona que llamaste arriba a tu casa y le entregas el disco de un trabajo que recibiste e insertas un cup, eh, sería equivalente a un dólar en ese momento, en el bolsillo de la funda del disco. La persona se retira y hace su operación completa. Llama a la próxima persona, le entrega el disco y suma un cup. Después de unas 15 personas, el último llama o pasa el mensaje al paquetero arriba en bicicleta de nuevo y se retira hasta este el próximo eh, lunes con el disco y 15 dólares. ¿Qué no hay en el paquete semanal? No hay pornografía ni contenido explícito en contra del régimen cubano. Puede haber una línea de diálogo de un filme que diga que en Cuba hay una dictadura, cosas así, pero por lo general la selección del contenido por las matrices del paquete semanal evitan tener problemas con la policía política. Es frecuente que desde las matrices del paquete se envíen mensajes de disculpa a los consumidores por tener que censurar un material por el cual hay avidez, pero prefieren asegurar la subsistencia del proyecto y no confrontar al régimen. En los últimos años el paquete se le presentaron dos figuras en contrapunto. La mochila. Bueno, esto sería la estructura interna del paquete. Pueden ver ahí algunos de los materiales y el tipo de género de materiales que, se, que circulan dentro del paquete. Esto es un disco que está siendo copiado. Un, una, una captura. Sí. Disculpa, los cambios minutos para terminar, entonces... Ok. Ok. Ok, ok. Avanzo más rápido entonces. Sí, sí, no, por nada. Bueno, ese sería el contenido del paquete. Hay una crítica muy fuerte del gobierno al paquete como un producto que supuestamente daña los valores culturales del país. Y el gobierno trata, generó un material, eh, digamos, de confrontación con el paquete que llamaron el maletín, pero que casi nadie consume. Serían los materiales que están dentro de la mochila o, de, o del maletín. Y hay un pequeño paquete que, sería, que circula con material, digamos, de tema puramente político, de crítica, de crítica al sistema político en Cuba y solamente accedes a él cuando tú se lo pides a alguien directamente. SNET es una red inalámbrica, eh, eh, que empezó como una red alámbrica, empezaron unos niños jugando en Cuba, eh, Starcraft entre ellos, conectando dos computadoras con un cable LAN, con un cable de telefonía. Automáticamente empezaron, en muy al principio de los años 2003 Empezó este proceso, los niños en el barrio conectaron muchas computadoras utilizando cables de teléfono y en el año 2019, cuando el gobierno decidió desarticular SNET, que sería una red inalámbrica callejera más grande del mundo, desconectada de internet, donde los niños jugaban, donde los niños eh, tenían foros de intercambio social y se, y se distribuía contenido, incluido el contenido del paquete. Estos serían las, eh, los materiales que se, que se utilizaban para, esta, para estas redes antes que fuera desmontada en el 2019. Y algunos de los pilares, porque esnet llegó a tener hasta nueve pilares, nueve centros de, de control o de nodos de, de control de, estos, de estas intrarredes. Algunos de los rediseños y las páginas clonadas por snet Y el eslogan el de esnet en defensa de su, de su sistema en el año 2019, en una, en una pelea que duró aproximadamente un año con el gobierno. Revolico es una página web, ese sería el tercer fenómeno, es una página web desarrollada en Cuba en el año 2005-2006 y inaugurada en el 2007 por dos informáticos cubanos que eh, aglutinó el contenido de lo que los cubanos conocían en los años 90 como las listas. Eh, muy al principio de la, de la informatización del país, comenzaron a circular dentro de las intrarredes del Estado unas listas con eh, ofertas y demandas de servicios y objetos, normalmente de objetos informáticos, de material informático. Muy rápidamente estos procesos, estas listas empezaron a ser saturadas con ventas de camisas, de ropa, de alimentos, de objetos... Cuando los ingenieros informáticos eh, crean Revolico, lo primero que hacen es acudir a las listas y coger todo el contenido de las listas y vertirlo sobre esta página web, que, que es como una especie de Craigslist list cubano, a través del cual se, se distribuye información, se vende información, se, se comercializan productos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Hay muchas personas en Miami, Europa, que compran para sus familiares en La Habana, este, en Cuba, estos materiales. Eh, Rebolico terminó siendo una, una especie de, de, de depósito de listas, de descripciones de automóviles. Es, una, es algo que yo estaba, por el cual yo estaba usando Rebolico. Las personas cuando tienen que vender algo tienen que describirlo cabalmente. No pueden mentir, tienen que decir de qué, de qué consiste el, el automóvil. Y aquí pueden ver, por ejemplo, eh, un carro Willis que tiene una mecánica de Lada, Moscovich y peor Empezaron a aparecer para mí automáticamente muchos patrones de eh, hibridación de automóviles dentro de República era, era la primera vez que esto se produce, porque anteriormente había los autos en la ciudad, el exterior no podía ser transformado, pero había una, un cambio eh, eh, muy, muy fuerte por ejemplo, dentro, del, dentro del interior y era imposible eh, observarlo. Hace algunos años... ¿Me queda? ¿No? ¿No? Ok. Eh, no, solamente quería, quería decir que el término, eh, que, el, que la frase dentro de la revolución todo contra la revolución nada fue una frase emitida por Fidel Castro en el año 61, a través del cual dio inicio a, un, a una postura de, de censura, de represión de la voz del cubano dentro de la isla y algo pasó con este pensamiento que muchas de las prácticas que hoy se desarrollan dentro de Cuba por la población, no por el gobierno, responden al entendimiento del que hay que estar dentro del contexto, dentro de la revolución, no, pero dentro de los procesos eh, populares que, que, que dieron origen a la, a la revolución inicial. Y hay personas utilizando estos protocolos en los cuales se, se, se desarrollan prácticas colectivistas, se desarrollan prácticas educativas, pedagógicas, como es el caso, por ejemplo, de SNET, que puedo, después podemos comentar si les interesa. Vale. Muchas gracias por esto. No, no, gracias a ustedes. Eh, a mí me gustaría preguntarte si estas formas de autorrealización de las redes han tenido luego algún tipo... Ay, perdona, si puedes conectar tu cámara para así que te veamos... Sí. eh. Así que volvemos a ver la cara. Y ok. Hay... ¿Me eh, ves? Bueno, te ¿no, ¿no te vemos? Eh, no sé qué pasa. ¿Ven la pantalla o no? Me ven a mí, pero ahora. Ahora, ahora sí, ok. Sí, no, te preguntaba si estas formas de autoorganización en las redes han tenido después algún tipo de traslado o de aprendizaje a formas de autoorganización fuera de ellas. Y si sí o si sí no, y si han servido... Bueno, ahora comentaba, yo ¿no? no dentro de la todo fuera de ella nada, pero si han servido, especialmente en este último año, de protestas contra el régimen, para generar algún tipo de contracultura o ni o, o, tanto, pero sea, o sí que transmisión eh, de, de información crítica eh, o no? Eh. Bueno, yo diría que sí, yo diría que por ejemplo Snet, que sería la intrarred eh, esta cubana eh, que fue eh, suspendida en el 2019, eh, Aún cuando todos los cubanos pensábamos que era una red demasiado autocontrolada, demasiado autocontenida, porque respetaban... El primer, el primer, la primera línea de, la, de las reglas del NET era no hablar de política, por ejemplo. Entonces ellos evitaban tener una confrontación con el gobierno cuando el proceso empieza a ser desmontado y criticado por el gobierno sin ningún tipo de argumentación válida, porque realmente lo que ocurría dentro del NET era educación, era colectividad, era eh, muchos procesos que supuestamente debieron haber sido informados por, por el proceso de la, del gobierno, por el gobierno mismo. Eh, estas personas terminaron organizados y terminaron confrontando realmente el régimen y produjeron una manifestación que ocurrió unas semanas antes de su cancelación total frente al Ministerio de Comunicaciones. Es decir, que las personas que pensábamos que, que estaban evitando confrontar al régimen al final se organizaron, utilizaron la red para organizarse y fueron al Ministerio de Comunicación, algo muy extraño en Cuba, manifestaciones públicas en el espacio público, ya sabemos que recientemente han ocurrido bastantes, pero ellos fueron de alguna manera los primeros en hacer este tipo de, de uso del espacio público para eh, eh, expresar una, una, un descontento con el Estado. ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que sería en net como el caso, pasan muchas cosas hoy dentro de, de Facebook, eh, de otras páginas web, tiene que ver con este uso eh, astuto, Pero al mismo tiempo de organizar, de usar las redes como un espacio de organización para poder eh, avanzar en la transformación de la sociedad cubana, que en este momento es algo eh, extremadamente necesario. ¿no? Uh -huh. vale, y una última pregunta: eh, ¿Teniendo en cuenta la, la, la insostenibilidad medioambiental del uso de Internet? Antes en la sala de John Amor ¿no? se comentaba. O sea, un dato de que Google consume tanta electricidad como 300.000 hogares de los o que cada búsqueda de Google emite dos, dos gramos de CO2 de atmósfera, más o menos. Además, teniendo en cuenta el contexto, al menos europeo, ¿no? de, de escasez de materiales naturales la, y la fuerte de dependencia, lo hemos visto ahora con la crisis de los semiconductores, ¿no? El mercado exterior, ¿crees que hay algún rasgo o alguna dimensión de estas experiencias que podrían ser adoptadas en un contexto eh, actual como el europeo, además de, en un contexto de ecosistema, de energía? Eh, no, no puedo. Realmente lo que ocurre en Cuba es un estado de excepción, hay un uso de estas técnicas, de, esta, de estos protocolos, eh, pero no puedo, no puedo, yo creo, no, no sé, no puedo, no puedo responderte la... Yo sé, yo sé que, eh, si, yo, yo siempre pienso que el... Es decir, está la posibilidad de decir, ok, bueno, no tenemos internet, no hacemos uso de las tecnologías informáticas. Eso podemos hacerlo. Los cubanos hemos vivido siempre sin eso, ¿no? Vivimos mucho tiempo sin eso. Pero, por ejemplo, cuando se las revoluciones en el mundo árabe, por ejemplo, ocurrieron sobre telefonía. Es decir, en Cuba no había ni eso. En Cuba no había ni telefonía, ¿no? Es decir, en Cuba no había ni electricidad muchas veces, ¿no? Entonces es muy difícil para mí pensar desde esa perspectiva todavía cuando creo que es donde vivimos un contexto que, que necesita de, de recursos mínimos para poder organizarse, para poder estructurar la vida, ¿no? Es decir, me entiendo perfectamente, es, un, es, un, es una pregunta que sí confronto desde mi contexto aquí, pero no puedo encauzarla la en relación a Cuba. ¿Aquí Gracias por la presentación muy, muy informativa. Eh, Gracias. Tenía una pregunta: entonces, ¿se, se entiende que la gente se conecta a Internet de una forma que está restringida, y, me imagino, de acceso, y que entonces hay un espacio de redes internas que sale, digamos, de la Internet humana. Tenía eh, la duda de por ejemplo, si en Cuba se nuevas herramientas como eh, Tor o algunas formas de VPN para de forma más libre al contenido? No, no creo que lo que estaba en la presentación, pero quería saber si es un, un uso que existe en Cuba para hacer esta información ¿Se hace...? ¿Puedo responderte? Sí. Eh, el, el uso del VPN es, eh, es reciente, ocurrió incluso de forma masiva cuando empezaron las protestas eh, del 11 de julio y... Y el uso de Tor existía por el Estado. Es decir, sabemos que el Estado, eh, los informáticos del Estado, lo, lo, lo, las personas que trabajan para el Estado, usan Tor en sus prácticas y además eh, enseñan en Cuba y crean eh, eventos de open source y, de, y de, invitan a hackers de Chile de América Latina en general, pero, pero solamente lo hacen para ellos, para seguir penetrando América Latina, no lo hacen realmente para favorecer a la población cubana. En el caso del VPN, sí es algo que está pasando recientemente y lo estamos usando... Para, para comunicarnos cuando hay bloqueo por parte del estado de las líneas telefónicas y, de la, y del servicio de internet pues no, gracias a ti gracias a ti muchas gracias a usted Muchísimas gracias, cerramos ya el, el bloque de, de la mañana, uh, vamos a volver a volver a abrir puertas por la tarde a partir de las 4, recordar que las, las sesiones de la tarde uh, son online, pero también se podrán seguir aquí en directo desde, desde el canódromo, las dos primeras son 100% online, las dos segundas van a ser híbridas, o sea, nuestras ponencias son personas que estén de fuera y la moderación la vamos a hacer. Desde aquí, o sea que os esperamos esta tarde y muchas gracias. Gracias por la, vuestra participación. Seguimos.